Bueno, pues se nos ha llenado el plato, como decíamos, de buena compañía, de buena música. Vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los grupos que está teniendo mucho éxito a nivel de Castilla y León, como decíamos al principio, Mario, que es un poco el maestro de ceremonias de este apartado de tradición. Bueno, pues presentanos un poquito a quienes nos acompañan. Buenas noches a todos. Gracias. Pues hemos querido traer en este Tradición 2.0 a un grupo que ahora mismo está de realce, como bien has comentado, ellos eh, son Alquitara Folk y en este caso hemos querido contar con ellos porque han sido los ganadores del primer concurso de músicas de raíz que ha hecho la Fundación Villalar uh -huh. en este día de Villalar, que recientemente hemos tenido. Ellos han tenido la oportunidad de participar en este concurso y además ser los ganadores. Y además de todo ello, eh, tienen un músico zamorano que también está en auge, tanto por su labor a raíz de la recuperación de las danzas que está haciendo de su pueblo como de, en este caso, la participación con este grupo. Uh -huh. Así que serán ellos los que nos van a contar esta experiencia de participar en el concurso y de la oportunidad de ganarlo, claro, es Buenas noches a todos. Buenas noches. Unos cuantos habéis venido, faltáis algunos, ¿no? Sí, faltan dos componentes, faltan Raquel y Juanjo. Raquel y Juanjo por motivos de estudios que son universitarios y no se han podido pirar las clases hoy para, para ver el programa. Bueno, o sea, que el concurso Villalar, en este caso el, concurso, el primer concurso de músicas de raíz en el que tuvisteis la, la, la oportunidad de participar, ¿cómo fue el presentarse a este concurso? Bueno, pues nos llegó la, la idea de la Fundación Villalar, que querían hacer un concurso y la verdad que no somos muy de concurso, me imagino que como casi ningún grupo, ¿no? Eh, lo que nos gusta es tocar y hacer música, lo de competir, o sea, concurso y competición como que es un poco, no va muy ligado a a la música tradicional ¿no? lo que pasa es que nos parecía que era una, una oportunidad y ya que por una vez y esperemos que sirva de precedente las instituciones decidan fomentar las músicas de raíz de una forma determinada entendimos que debíamos de por lo menos responder a, a, esa, a, esa, a esa llamada ¿no? y simplemente pues cumplíamos los requisitos no teníamos nada más que un disco editado que se exigía un máximo de dos y dijimos bueno nos apuntamos más que nada porque no se echen atrás el día de mañana, que sigan fomentando. Y bueno, parece ser que tuvo bastante éxito, creo que solo, eh, hubo 18, entre 18 y 20 grupos inscritos, se hizo una selección, la que hicieran, con el jurado que determinaran, y tuvimos la suerte de, de pasar a la fase final, con otros dos grupos. Uh -huh. Ese es el, el mecanismo de, del concurso. Y es que ahí estamos viendo unas fotos, en este caso del concierto, que parte de de lo que consistía este concurso, del premio, digamos, lo ha sido las condiciones, era el dar un concierto, así que tuvisteis la oportunidad en la plaza de Villalar, y estábamos viendo algunas fotos de, de dar ese concierto. ¿Qué tal la, la acogida del público? La acogida fue muy buena. Los nervios en el escenario fueron mejores, porque Luli y yo somos, somos nuevos en la formación y, bueno, era nuestro, nuestro estreno, uh -huh. nuestro debut en, en, la plaza de, en la plaza de Villalar. Y, bueno, pasamos lo nuestro, ¿verdad? Pero salió, salió bien. En este caso, bueno, decís que sois nuevos. En este caso tú, Daniel, has tenido oportunidad de incorporarte recientemente. Cuéntanos un poco a ver cómo ha sido esto de traer gente nueva, que os habéis aportado unos a otros. Bueno, pues te cuento. Eh, nos conocimos en una quedada FOL en Nava de los Rey que organizaba un amigo común. Y allí nos conocimos. Habíamos ido a hablar, sabíamos Habíamos oído hablar de, de Dani, de, la, de su, la tradición musical de Dani y de su familia, de los Pascuales de Guarrate, o sea, no era nadie desconocido. Y ahí coincidimos la primera vez. Y bueno, pues luego hemos ido coincidiendo en, en otras quedadas folk, en otros sitios, en Toro, eh, en Valladolid, en el, con motivo de las ferias y fiestas de Valladolid, en las casetas de la gastronomía y del folclore. Y nos hemos ido conociendo. Entonces, desde el primer momento fue un, un flechazo, porque. Vi... <risa> No, porque vimos por el carácter, por, por la, la cantidad de cosas que sabe de, de los conocimientos que tiene, de folclore, de danza, de de instrumentos, de, de tocar, o sea, es eh, interesante la potencia de voz, por ejemplo. Entonces ya llevábamos tiempo, o sea, como dos años o así que decíamos si tenemos que incorporar al grupo a alguien hay que contar con, con Daniel, ¿no? Y bueno, pues el grupo, por circunstancias, uno de los componentes del grupo, por motivos de trabajo, se tuvo que ir a trabajar a, a Cantabria y nos quedamos un poco cojos y dijimos, pues este es el momento de darle un, un giro al grupo. Y hablamos con, coincidimos, fuimos a un festival a Salamanca, un festival benéfico para una amiga común también, y hicimos también un concierto y ahí estaba Dani con, con su tribu de la danza de con el grupo Trampas Aguas. Eso es. No la me acuerdo de... el nombre, con Trampas Aguas, eh, que son unas chicas muy majas y que bailan muy bien. Y allí en el patio de butacas sentados, pues le echamos, le tiramos los trastos. Así de. <risas> Incluso hicimos, le hicimos subir al escenario a Traición con una canción y, y a partir de ahí, pues el resto viene hilado. Y, y Luli que ha entrado con él en el grupo por pues, por la misma necesidad. Y dijimos bueno, pues ya que éramos éramos seis pues lo vamos a convertir ahora mismo en, en, en siete y vamos a meter otra, otra, una, otra voz femenina. Hicimos un casting, colocamos en internet un anuncio por, por aquello de Diablo por hora de hacer un casting. Bueno, y fue un aluvión de, de respuestas de chicas que querían, chicas mujeres o señoras o que querían entrar a, a pertenecer al grupo, a cantar y tal, y hicimos un, un casting como Operación Triunfo y se quedó ella, o nos, nos quedamos con ella y ella con nosotros. Bueno, yo tengo que decir que Álvaro y yo, el eh, conocer a Dani fue bastante más romántico. <risa> sí, fue hace cinco años en Suiza, en la Europa de, y tuvimos el gran honor de, de compartir diez días de autobús, hotel, danzas, entonces nosotros ya le conocemos bastante más que, él, que Hola, Dani. A ver si sacamos colores. <risa> Pues en este caso comentabais que a través de las redes sociales un poco eh, lo que también vemos es que Alquitara está presente en las redes sociales, en YouTube, un poco qué, qué pueden suponer las redes sociales para vosotros, en este caso la difusión y que la gente os conozca. Daniel. Pues hombre, es, es un empujón bastante grande. Sobre todo cuando tienes muchos amigos en tu página Facebook y en tu muro cuelgas algo de esto y empiezan a darle al botón de me gusta, y bueno, pues eso es una publicidad bastante grande. Yo que tengo amigos de toda España, pues... Es, yo que no es conveniente. Las redes sociales son convenientes para hacer este tipo de publicidad. La verdad es que, que es un, un escaparate, es una forma de, de llegar, de que la gente conozca lo que estás haciendo. Eh, cuando vas a hacer un concierto siempre hay eh, el típico aficionado que te graba un vídeo de una actuación. Normalmente no tienen la calidad real que de lo que tú muestras, pues porque los medios técnicos no son los adecuados. Pero eh, la gente, aunque parece que, que no se interesa por, por la música folk o la música tradicional, hay muchísimo interés. Decía un día eh, alguien de la SGAE que después de la música comercial Yeye ye, o el pop, que el, el, la, música, la música tradicional o el folk es la segunda en, en cuanto a ventas y descargas ¿no? por, incluso por delante de la música clásica Hombre, no sé yo si eso es cierto pero, pero nosotros lo estamos experimentando ahora o sea nuestro Facebook de, del grupo de Alquitar ha crecido y los personales exactamente lo mismo de las fotos de los vídeos que ha ido colgando la gente de los que nosotros no tenemos más participación que es que estamos en el escenario o sea, no hay ninguno retocado ni por vuestra parte, quiero decir, musicalmente y técnicamente, es, es lo que pone la gente, entonces por eso te conocen. Yo, si me permitas, Mario, es que me gustaría que nos contaran ellos mismos, porque los estamos viendo y escuchando un poquito, que nos contéis cómo es vuestra música, eh, qué instrumentos tenéis y cuál es la música que ponéis sobre el escenario. Bueno, pues eh, mira, eh, desde, desde que se creó, el, se formó el grupo en 2006, que fue una cosa también, como por eso de ahí el título del disco de puro azar. Eh, cuento un poquito. Empezamos, nosotros pertenecemos a un grupo de danzas. Elvira y yo pertenecemos a un grupo de danzas eh, durante bastante tiempo. Y bueno, por circunstancias, pues el Ayuntamiento de Valladolid convoca un, en Navidades, las Navidades del 2006 creo que fueron, o del 2005, un concurso de música de Navidad. Y bueno, pues Elvira había pertenecido a un grupo fol en su más tierna juventud, o sea, casi antes de ayer. Sí. Y, y había, se llamaba Pan de Centeno, de un grupo de Olmedo, de la época de que salió al, al hilo del nuevo mestre de jugolaría y de aquellos grupos de los años 80. Y, y en el grupo, pues ella se había tocado un poquitín la guitarra y Álvaro, que tenía entonces 11 años, y Raquel, que es una de las que falta, que es mi hija pequeña, tenía 11 años y habían empezado clases de guitarra en el colegio. Hacían do y sol y como era sol medio huevo, que decía... El... <risa> Que debía ser alguna nota rara, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les apunté. Ah, pues nos apuntamos y sabíamos cuatro o cinco villancicos y fuimos fuimos al escenario de la Plaza Mayor, participamos y ganamos el primer premio de música de Navidad. Y dijimos, ah, pues nos pues vamos a ponernos autónomos por nuestra cuenta y de ahí vino hilando hilando, dejamos el grupo de danzas por circunstancias personales y empezamos en el grupo, pero como una manera de, de pasar el rato, o sea, nos gustaba este tipo de música, los chavales no podían saber si les gustaba o no, aunque tenían eh, ciertas influencias, porque la hermana de Álvaro bailaba en, el, en, el, en el otro grupo, mi hija lo había vivido toda la vida desde pequeña, había bailado, y así empezamos, con la hermana de Elvira Goyi, que ya era moza, ...y otra chavalina y tal, pues echábamos unos ratos en un centro cívico... ...empezamos a tocar con cuatro notas, las canciones... ...cantábamos en el colegio de los niños... Eh, ...para el barrio, en el centro cívico, una actuación y tal... ...y ya empezamos a liar, se fue liando la madeja, la madeja, la madeja... ...hubo de, otras fases, aquella chica y la hermana del Vira lo dejó cuando grabamos el disco... Entraron un gaitero y otro, chava, otro chico, David, y estuvimos cuatro, cinco, hemos estado 4 o 5 años con él hasta que por circunstancias personales de trabajo tuvo que dejarlo Entró el bajista Juanjo, que tampoco está aquí, que es, fíjate qué cosa, encontraste en un grupo folk de música de Castilla y León un, un andaluz de Lebrija, o sea, entró y es un, buen, un excelente guitarrista, un muy buen bajista y músico entonces, bueno, pues de ahí luego ya conocimos a, a Dani, que le fichamos en el IKEA, <risa> comprando un felpudo. Un <risa> <El> felpudo. <risa> para la gente nueva que ha entrado, es la que ha aportado distintas, distintas entonces, cosas. Entonces, Dani ahora aporta su raíz su su morana. Da morana y su... Entonces, nosotros lo que sí que hacemos es permitir siempre que cada uno mm, desarrolle lo que. dentro de unos límites. Porque David era heavy metal, ¿no? Sí. sí. Es que es muy curioso, era heavy metal. Era de... Se quedó calvo, pero tenía melena. Así, ¡Ah! tocaba así. Y dijimos, no, no. ¿Y tengo... cómo tengo que cantar? Como Joaquín Díaz, sí. Yo, pues yo no sé. Bueno, pues intenta... Entonces él metía sus... Un poquito, claro. hemos dejado siempre que la gente meta un poquito de lo que... De lo, de lo que él lleva dentro, de lo lleva dentro. luego lo, lo metemos en la... Por ahí el nombre del grupo, el quitar el trae es un artilugio sí, para destilar es... aguardiente, donde se meten los rampojos, los, vamos a decir, los, los desechos de la uva, y una vez que se destilan, se convierten en una bebida espirituosa, el, el aguardiente o el orujo. Pues eso es lo que queríamos simbolizar. Metemos cosas que no tienen eh, por sí solas, a lo mejor un valor, mucho valor... Y luego con el calor humano nuestro lo convertimos en, en cosas que dicen que merece la pena, que se pueden, que son agradables al oído, ¿no? Esa es el, el la fuente. ¿Qué hacemos? Siempre, nos, siempre tratamos de no versionar ningún trabajo de ningún músico que haya grabado anteriormente. Queremos un, eh, por el respeto que tenemos al trabajo de los demás tratamos de buscar cosas entre comillas inéditas sabiendo que no hay nada inédito sino aprovechando trabajos de gente que ha recogido cosas de grabaciones de trabajos de campo de las propias grabaciones del de trabajo de campo nuestro que nos ha cantado una señora en no sé qué pueblo una copla y luego lo trabajamos a nuestra, a nuestra forma para que en el escenario luzca de una, de una forma personal que es la forma personal que, que el grupo quiere Podemos partir de una base, de una copla que nos canta una señora o un, reci un simple recitado. Una letra que nos llama la atención, eh, decimos esto es un romance, pues lo tenemos que hacer que, que suene como romance. En este caso, en parte de la, del premio de, de este concurso era, es la grabación de un disco. Supongo que ahora os llegue todo ese mogollón de trabajo, de andar pensando qué temas, qué... ¿Qué vamos un poco, escucharemos, aunque es muy pronto para decirlo, pero al menos en sonoridades? lo ¿Qué instrumentos nos vamos a encontrar? ¿Qué... ¿Qué imagen vamos a tener de, de Alquitara en este disco que será de un futuro? Pues tiene, el grupo tiene bastante variedad de instrumentos. Tiene cuerdas, tiene, tiene guitarras, tiene bajo, tiene laúd, tiene buzuki. Luli toca el violonchelo. Esto de cuerdas, y luego tenemos percusiones: el pandero cuadrado, panderetas, eh, tejoletas, que las toca Elvira. Eh, ¿Qué más tenemos? Cucharas. Y luego yo, cucharas. A Rabel. Después tenemos Vientos, que yo toco el pito castellano Y con, con, eh, con el tiempo que pasé en la escuela de folclore aquí en Zamora Aprendí a tocar y Moril, Gaita y Dulzaina Y me imagino que con el tiempo lo incorporaremos también Además tocamos el, el Chalamó, Chalamó, Chalamó. Chalamó Y bueno, el Chalamó, el Chalamó, el Chalamó nos lo pica Luis que es el que lo toca El chalamo es el bisabuelo del, del clarinete es eh, un instrumento muy antiguo del que, que dio origen al clarinete actual que se conoce ahora mismo. Es un instrumento de viento de caña de una caña de, de, de una, de, una caña, de caña simple que tiene la embocadura de un de un saxofón. Y que sí, eso que suena, sí. Y es un instrumento que eh, no sabíamos, no sabemos, no, desconocemos si lo utiliza alguien. Eh, hasta que nosotros empezamos a utilizarlo no, no, lo, no lo habíamos visto a nadie y fue una casualidad, o sea, fue un día ir a Madrid y visitar una tienda de instrumentos se llama Tunumba, lo vi y dije, ¿esto qué es? Y dije, esto es un chalamón, ¿y esto cómo suena? pues sopla, lo soplé me, me gustó la, el sonido que tiene y, y ya está y lo incorporamos a no es un instrumento tradicional español que sepamos o que conozcamos pero tiene un, le da un empaque a ciertas Ciertas canciones y esa es nuestra nuestra línea, vamos, pero vamos, el fichar a Dani ha sido por eso, por Gaita de Fole, Gaita de Tres Agujeros, Dulzaina, Pito de Llaves, eh, lo majo que es, los chistes que cuenta, <risa> hace unos bizcochos estupendísimos sí, claro, claro, las claro, magdalenas claro. que hemos comido antes de, claro, claro. de venir, que importa pero sobre todo el buen rollo el pasárselo bien eso, sí, sí, eso, es, muy importante. Es, muy, eso es muy importante quizás sea lo más importante del grupo el, el buen rollo el que haya feeling entre la gente siempre es una imagen eh, cuando hacemos folclore de calle siempre vemos que bueno con los grupos hay buen rollo pero siempre en el escenario parece como que todo es mucho más serio mucho más uy. rígido pero aún así bueno lo que importa es divertirse pasárselo sí. bien uy nosotros, nosotros en nosotros el escenario somos, no somos nada somos serios, serios. quien haya visto una actuación nuestra de serios no tenemos nada porque, porque es lo que somos, o sea, si nos tenemos que definir, no somos grandes músicos ninguno, ¿Eh? ¿Hay gente? Bueno, yo sobre todo. ¿Quieres decir grandes? Bueno, yo soy ancho, yo soy un músico ancho. Quiero decir que a lo mejor eh, haya... Dani, por ejemplo, tiene estudios de música importantes, y Luli también, pero los de... y Juanjo, pero no es la base del grupo llegar a una, a una destreza, o sea, no, no buscamos una perfección musical, buscamos um, eh, poder transmitir, de hecho, por ejemplo, de este disco que es muy sencillo y que, y que a nosotros um, ya tiene su tiempo y no, tiene, no refleja lo que somos ahora mismo el grupo, por ejemplo, Manuel Luna, etnógrafo y, y director durante muchos años del programa de Radio 3 Zarataña, pues el comentario que hizo es que suena al canto campesino, al canto fresco de, de la gente del pueblo, pues eso es lo que buscamos, o sea, no, no nos interesa, o, o, o, ahora pudiendo hacerlo con Luli, eh, Dani y Juanjo, que son grandes músicos, pues cuando tratamos un tema no le tratamos de que parezca que somos un... No, tratamos de que le llegue a la gente, que le suene, a como que podía cantar una abuelilla en un pueblo o, o, o unos amigos en una bodega. Esa es nuestra idea de, de la música. Así que bueno, esta es un poquito la, la presentación que tenemos del grupo, que por supuesto en las redes sociales Buscando al guitarra a Folk tendremos información vuestra sí, sí, y uh -huh. que bueno nos tendréis que poner al día de cuando vaya evolucionando este disco y estas nuevas propuestas que tenéis para nosotros encantados de que nos las de que nos las contéis y bueno a falta de dos personas hemos conocido un poquito más muy a este bien. grupo pues muchísimas gracias a los cinco por venir esperamos escucharos dentro de poquito a ver si este verano os escuchamos por aquí cerquita vale a, a ver si es verdad, no sé, ¿verdad? Nosotros estamos encantados <risa> muy bien Mario muchas gracias como siempre por acercarnos a la música hasta la semana que viene hasta la semana que viene bueno nosotros vamos a continuar nos vamos a detener en los próximos minutos en un trabajo de nuestros compañeros terminamos damos el punto final a esta sección y enseguida entramos con una nueva y nos vamos a detener en el punto de vista del cámara en unos minutos.